hablar, nomás que después de la plática de, de Fabricio ya hasta me da vergüenza lo, lo que les voy a presentar. Esa es, es, es, todo, es todo buena. Es todo. Este, la idea era mostrarles, discutir con ustedes, así como acaban de, de hacerlo, es, eh, cómo vemos nosotros el futuro de, del campo, de la disciplina, ¿verdad? lo que se viene, eh, qué, qué proyectos estamos planteando, qué proyectos están caminando. ¿Y cómo voy a ver el futuro? Es con mi Chao. <risa> este, eso lo digo porque hay gente que nos está escribiendo de varios lugares, que nos están diciendo, hey, necesito hacer esto. Eh, lo están usando, nos están preguntando unos proyectos bien interesantes. Este, y a veces nos preguntan, eh, empezamos a ayudar al diseño de los estudios y, y hablamos con Chao así como, ¿cómo no se nos ocurrió eso antes? Qué buena, qué buena aplicación. Este, ahorita tenemos, bueno, hay un borrador de, de, un, de una propuesta para el Instituto de Salud de Estados Unidos, donde queremos vender la idea de usar esta herramienta para entender eh, enfermedades. Entonces, en muchas de las eh, aplicaciones del mapeo de enfermedades que existe en todo el mundo, está bien bien atrasado. Eh, todavía se en análisis de kernels, en donde uno de los supuestos es que el mundo es homogéneo. Se usan Maxens o, o árboles de clasificación sin, sin considerar M, ni, ni sesgos de muestreo, ni nada. Nomás se les meten las variables y corren y así se, se publican los mapas de riesgo de enfermedad. Entonces vemos mucho potencial ahí. Este, es una en esa propuesta que estamos trabajando, que le tengo mucha fe, eh, la idea es actualizarlo hacerlo más fácil de instalar tal vez más pequeño sacar un paquete de R para los que no quieran estar trabajando con la ventana tanto por ejemplo y este, el manuscrito que sacamos el año pasado eh, mostrando las, la, el programa era enfocado a cómo hacer especies virtuales, que ustedes ya lo saben hacer saben jugar con eso, pero hay un montón de otras oportunidades que, se, que, que tiene el, el, esta, este enfoque diría yo, más que más que el software per se. entonces sacar la, la nueva versión. Algo que sé que es en lo que la gente de, de, del laboratorio de Anderson está trabajando es este el programa Wallace que es una es un es como un paquete de R realmente. Eh, ellos sacan de ellos tienen ahorita un proyecto que va para tres años van a seguirle trabajando duro a, a este a, a esta herramienta. Y eh, la gente que está trabajando con Wallace es también la gente que estuvo. Bueno, mal, ay, sí, me cambié la camisa, ahorita que. Oye, es, este, es la misma gente que estuvo trabajando el, el, el paquete de IVAL, lo que ustedes estuvieron haciendo también. Entonces, están, están trabajando lo de, de Juntos. Eh, uno de los estudiantes que estuvo aquí ahorita se va a estudiar allá con ese laboratorio, entonces me imagino que va a haber todavía un enlace más fuerte aquí con, con INECOL. Básicamente Wallace es eh, tratar de hacer estos modelos que ustedes estuvieron um, haciéndolos, como por montones, que no, que no quite mucho tiempo. Eh, es un paquete, está, se llama Wallace, y eh, ustedes lo instalan, solo tiene una función, solo le meten esa función, le dan correr. Es la única, no tiene ninguna otra función. Entonces, lo que hace es que se conecta a Internet y ya ustedes ya tienen esta plataforma en donde pueden bajar datos, limpiar datos. Hay otras, hay otras eh, herramientas que están haciendo esto. Una de las eh, oportunidades que tiene esta herramienta creo yo es que puede servir para explorar. Un, eh, bueno, ustedes pueden, pueden estar explorando los datos antes de ya bajarlos y hacerlos despacio en sus computadoras pueden estimar, eh, calcular la M con el mouse o meter otro shape para, para hacer los análisis. Y algo que eh, ustedes estuvieron haciendo aquí y pues eh, lo hicieron con, en sus computadores es analizar toda la parte de A y Z, cambiar los parámetros y ya estar jugando con, con, con Maxent un poquito eh, más rápido. Digamos, esta sería una de las oportunidades que tiene tiene también todas las capas de clima futuro, entonces ustedes pueden hacer el, el análisis para, para todos los climas futuros, todos los escenarios de cambio climático que hay, y a veces, eh, ya que tiene esta oportunidad de estar manejando la M, eh, también está la oportunidad de explorar un montón de especies al mismo tiempo. O, otra cosa que, eh, bueno, eso es lo que está pasando en términos de herramientas, en términos del marco conceptual, que así fue como yo lo, como yo diseñé esta presentación, eh, es algo que ya sabemos que está, nomás que no, no se, no se, no se usa. Un manuscrito que sacamos hace poquito sobre la ría que yo les mostré era que, de hecho estábamos, el paper era el, qué importante es la M cuando estás eh, modelando especies invasoras. Y los journals, así como de, de, del campo, como el Journal de Biogeografía, otros donde ya la gente ya maneja estos conceptos y estas herramientas, dijeron: Rejected, su paper no es nuevo, y eso ya lo sabemos. Entonces lo, le cambiamos el título y decir, Es algo así como algo que ya se sabe, pero todavía no se aplica. Y, y es que queríamos insistir que es algo que sí no es nuevo, que ya, ya sabemos que la M es importante pero la gente sigue muchas veces sin usarlo eh, y de eso quería entonces mostrarles algo que estoy trabajando con Melissa, ella es estudiante de maestría allá en la Universidad Estatal de Minnesota y es un proyecto más o menos grande que tienen ellos con el departamento de vida del departamento de recursos naturales del estado y bueno ustedes ya saben que Minnesota tiene un montón de... es puro lago es solo lagos Ah, tienen miedo de que llegue una especie invasora que es la carpa asiática la carpa asiática es bien interesante porque ella, esta de aquí se alimenta del, del fondo del agua entonces cuando se está alimentando así como por eh, por el sedimento levanta mucho el sedimento y este el agua se ve así como estaba aquí entonces ya no llega la luz y ya cambia toda la comunidad del lago. Del, del eh, en Estados Unidos, como se alimenta del sedimento, eh, a los estadounidenses no les gusta comer eh, este pescado porque dice que tiene mucho sabor a lodo. En cambio en Asia, China ama, ama la, eh, este pez y de hecho es muy importante para su cultura. Dentro de la especie hay varias variedades, hay una que es café, otra que es eh, como gris y otra que es un poquito más roja, es más o menos como está aquí. Y eh, ellos no la ven entonces como una especie invasora De hecho la, la cuidan un montón Y tienen incluso un festival eh, Tienen el festival de la carpa Y ellos en su mitología, digamos eh, Tienen de que la carpa puede nadar en contra de la corriente Y cuando está ellos eh, La historia dice que cuando está gris Sigue nadando, sigue subiendo y pasa a, a café Sigue nadando, sigue nadando y pasa a roja y después de que pasa roja y cuando van a tocar el río, pasa un manto. y cuando atraviesa esa puerta, de dos sale, lados sale el dragón, entonces es bien bien interesante, y los dragones no son eh, como los se pintan aquí en el occidente para los chinos, en donde son malos, se comen a los aldeanos, y nada, sino son un tipo eh, muy admirado de, de, de, de carácter, y por ejemplo, lo van a ver en toda la cultura. Estos es, son los edificios de IBM en China y simulan un dragón ¿verdad? Entonces, eh, es bien interesante. Cuando nos pasamos a, al otro continente, eh, la percepción de la capa es súper distinta, los efectos <risa> en el ecosistema súper distintos. Y lo que yo les contaba era que, bueno, eh, no hay depredación por los humanos, por lo menos, entonces les da tiempo de... De crecer, eh, la carpa tiene un, un oído que es eh, distinto a los oídos de los peces en Estados Unidos, entonces es más sensible. Y cuando pasan los botes, así como hasta aquí en el videito, hacen mucho ruido debajo del agua, a ellas les duelen mucho los oídos y sacan para evitar ese ruido, que es lo que no hacen las especies. Eh, locales, ¿verdad? Ellos tienen otro, evolucionaron distinto. Entonces, una de las formas que están tratando para evitar de que la carpa siga subiendo por el río es poner ruidos en algunas, en algunas zonas. Eh, esto es un poquito de la historia de la invasión. Eh, Minnesota está aquí. Ya se reportaron un par de individuos de, de 25 libras. Y uno de los problemas es que un, una hembra puede poner 300 mil huevos en un año. Entonces, uno, uno es, es bastante. Lo que están haciendo ahí donde yo trabajo es eh, estar capturando la carpa, eh, ver dónde va, esto, esto es en Chicago, eh, aquí estamos tomando muestras porque eh, SUNY quiere eh, ver si encuentra un virus que las mate para que ya tengan un tipo de, de problemas, digamos, que no se les haga tan fácil. Otro, otro colega está trabajando para poner... Eh, unas, unas ventanas de burbujas, les llaman ellos, que también le cae mal a la carpa. Entonces, ya como tratar de, de evitar que, que siga subiendo el río. Eh, eh, otro de los intentos por controlarla un poco, este es un lago que está congelado. Ellos están parados sobre el, sobre el agua congelada. Y lo que hacen es que, como hay poca comida durante el invierno, es que tiran elotes, tiran maíz, eh, la carpa llega, ya saben que llegan, entonces ya después ponen una malla, una red otra vez tiran elotes y cuando la capa llega, lo sube. Entonces están tratando de jalar eh, biomasa, pero es una, es una especie bien exitosa para, para invadir, por eso es que se ha distribuido también. Eh, y entonces el, la idea de este proyecto, cuando ellos llegaron eh, a nuestro laboratorio, dijeron queremos identificar las zonas en donde tenemos que poner este ruido, donde tenemos que poner estas compuertas de, de burbujas, ¿Dónde tenemos que enfocar nuestros recursos aquí en Minnesota para que la carpa no llegue al, gran, al lago más grande del mundo, el lago superior, verdad? Entonces, ese es, el, ese es el miedo. ellos dicen que si la carpa logra llegar a ese lago, va a ser una catástrofe eh, biológica. Eh, entonces, esa, es, esa era la pregunta. ¿En dónde tengo que enfocarme? Este... Y quiero ver entonces las zonas que son eh, habitables para la carpa, quiero a través de modelos de nicho. Esa fue, eso fue la pregunta y yo les dije, pues ahora en el reto y la idea de ellos era tomar los datos ahí en, en donde se sabe que esas son las compuertas que hay en todo el río y ellos querían ver bueno, en qué partes de todo Minnesota me enfoco y querían usar esos puntitos que donde ya se reportaban como cinco carpas para calibrar el modelo de nicho. Este, entonces dijeron, bueno, yo creo que eso fue en, no me acuerdo, como a mediados de mes, ellos dijeron qué tal si lo vamos terminando a finales del mes, el, el modelo, el estudio. Y les dije, yo creo que va a tardar un poquito más. Empezamos a hablar de toda esta idea de, órale, ¿quieren usar el nicho? ¿Quieren estimar el nicho? ¿Cuál nicho? Eh, y empezamos a hablar todas las bases conceptuales que están en esto, eh, y ya se les alargó un poquito más ahora ya la estudiante tuvo la última reunión que tuvo con su comité les dijo calculamos que nos va a llevar un año y medio Perfecto. entonces eso a mí me alegró mucho porque ya eh, ella va ahorita tal vez en un 50% de la colecta de los datos que realmente vamos a usar para estimar eh, riesgos de invasión aquí eh, ya no estamos pensando solo en el en Minnesota y esos puntitos, estamos, vamos a modelar el nicho, vamos a utilizar todos los, todos los puntos eh, que tenemos de la especie, que, donde queremos realmente estimar las tolerancias que tiene la especie, estamos identificando la zona nativa para ver cómo ha crecido, cómo es esa eh, expansión en términos del, del nicho que, o, o el llenado de nicho que ha tenido la especie, vamos a aplicar todos los conceptos de la M para ver qué conocimiento tengo yo y qué conocimiento no tengo yo, eh, vamos a usar variables climáticas, que es lo que ustedes estuvieron usando aquí, y esas una vez establecemos, establezcamos el mapa binario en función de clima, ahí vamos a hacer el siguiente paso de usar sensores remotos, porque ellos querían decir en qué parte del río, tengo todo un río, bueno, ¿en dónde me tengo que enfocar? Es, ellos quieren mucho detalle. Y eso lleva mucho trabajo y hay mucha incertidumbre. Más, más capas le metemos, más fino queremos trabajar, es mucha más incertidumbre. ¿verdad? Entonces, eh, esto es nomás para decir que yo creo que lo que se viene es parar un poquito la, la, la corredera de modelos y empezar a trabajar más en el espacio ambiental para ver qué es lo que estoy modelando. Bueno, eso eh, creo que es de, de mi parte. Gracias.